¿Qué tal, Rubiqueros? Este es un paquete que nos acaba de llegar de la tienda online Light Take. Vamos a verlo. Bueno, esto es lo que hemos pedido. Tenemos un octaedro transparente. Tenemos un Dayan Zanchi de 50 milímetros de, de lado, más pequeño que el habitual. Tenemos un 2x2x1, por por otro exactamente igual y otro exactamente igual. Hemos pedido 3. Tenemos un 3x3x1 por por y al igual que antes también hemos pedido 3 exactamente iguales. Y hemos también... He pedido un cubo bastante original, bastante curioso. Como veis, está compuesto por engranajes. Es un octaedro. Muy original. Y además, en esta página web, a partir de un cierto... Una cierta cantidad de dinero del pedido puedes elegir un regalo. Nosotros hemos elegido un cerdito láser, tremendamente original. La verdad es que eh, podemos ver que no tienen ningún desperfecto porque. Son demasiados kilómetros y puede que si el paquete no se trata con cuidado pues pueda tener algún algún rasguño, algún cubo. Pero como podemos ver están bastante, bastante bien. Bueno, para acabar, decir que este pedido ha tardado un mes, ha tardado 30 días en llegar a España en este caso, y también Utilizamos esta página para pedir hace algún tiempo y tardó 25 días y la segunda parte del pedido tardó 36 días. Lo dividieron en dos partes ya que era un pedido bastante más grande. Por último, decir que esta página web no tiene gastos de envío, son gastos de envío gratuitos y además tiene una enorme variedad de cubos donde elegir, de cualquier tipo, como veis. Este es un cubo nada convencional y tienen este octaedro, y además tienen un cubo exactamente del mismo tipo y, y hay muchísimo donde elegir en esta página.